washes. She doesn't do. Ese doesn't, otra vez, no significa nada, solo significa no. ¿Cómo hacemos las preguntas? Las preguntas son muy simples. Ocupamos do or does. Do ocupamos para I, we, you, they and he, she, it does. Al principio, Ahora, cuando tienes preguntas que empiezan con do o does, son preguntas cortas. Do you do? La respuesta sería, yes, I do, or no, I don't. Do you play? Do you play the piano? Yes, I do, or no, I don't. Por ejemplo, does she have a pet? Por ejemplo, un gatito o un perrito. Tenemos, yes, she does, o no, she doesn't. Entonces, tenemos, yes, he, she, it does, and no, he, she, it doesn't. Muy bien. También podrías preguntar con la forma negativa en las preguntas. Por ejemplo, don't you do, or doesn't she have, también puede ser. Puedes agregar algo antes de do or does. ¿Cómo es la estructura? What, luego tú do o does, luego la persona y el verbo, y a veces algo más. Entonces, what do you do? evening? en general, no ahora. Or, where do you study? Or, where do you play? Or, why does she walk home? Porque puede ser que vive muy lejos. ¿Cómo puedes ver?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 Suscríbete a mi canal y recuerda clic de pel para tener más notificaciones sobre mis próximos vídeos. Chao, chao. Hasta la próxima. do? Muy bien.